la doctora Marta Robles nos me una pequeña conferencia sobre la mitología griega y su interpretación en la vida humana. Marta Robles es una autora nacida en Guadalajara, Jalisco, autora de ensayos, novelas y prosas Ha publicado alrededor de 26 libros y plaquetas, además de una amplia hemorografía. Entre sus novelas más destacadas están El cielo de los deleites, Evocación de goces, Memorias de la libertad y Los pasos de la vida. Bueno, la primera pregunta que yo tenía era ¿cómo, ¿cómo es que usted había llegado a la interpretación de todos estos mitos o si cada quien interpretaba según, la, según lo que estuviera viviendo pues lo interpretas de muchas maneras en función del conocimiento de la asociación y de la diferencia es decir, primero tienes que tener un punto de partida tu punto de partida es el conocimiento el segundo es tu capacidad de asociación y observación y después lo que los griegos llamaban el juicio es con tu entendimiento y tu educación intelectual tú ya haces un juicio, y interpretación. interpretas ¿Es capaz de poder interpretar un mito? ¿O es, es... No, claro que no. Es... Si no tienes conocimiento, ¿cómo lo vas a interpretar? Okay. ¿Es, ¿Es un conocimiento sobre, <risa> sobre lo que sucedió o sobre lo que está sucediendo? Es un cono... El conocimiento puede ser de muchos modos, pero el conocimiento es, es un sustento que te permite entender tu vida y las demás tu circunstancia. El conocimiento es tu gran herramienta para vivir. Conocimiento no puede ser. Te en un animalito que actúa por instinto. La doctora ha logrado llegar a la interpretación de los niños, gracias al conocimiento que ha obtenido a lo largo ¿De, la vida. ¿De dónde dio, hay muchísimas partes. Muchas son Y solo. La licenciatura el alumnado, en la UNAM, estudiando en Nolanda, estudió en Estados Unidos y muchas otras. Pero fundamentalmente estudió en la universidad. Potencial, creo que es como el verdadero significado del profesor. Bueno, es que hay personas que creen que conocer y superarse. Salir de tu estado primitivo. El conocimiento es educar tu mente, este, salir de tu estado primitivo y llegar a una conciencia de tus actos y de tu presencia en el mundo. Sin conocimiento no puedes eh, modificar tu presencia en el mundo, te conviertes en un esclavo de los demás, un esclavo de, de, de tu ignorancia, pues, de tu oscuridad. No solo es fundamental el autoconocimiento, sino también el conocimiento de los mitos y las civilizaciones y culturas que tuvieron que ver con. A la doctora Marta Robles por esta pequeña entrevista. No olvides visitar su blog martarobles.com y ahí encontrarás más información.